Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sly Pintora y hoy vamos con este mini tutorial para aprender a traspasar dinero desde la app de BBVA hacia un cajero. Primero que nada, tenemos que ir a la parte de abajo que dice Quiero, pulsamos en Hacer una Operación, elegimos el efectivo móvil, esperamos un poquito porque tarda, elegimos la cuenta de origen, elegimos el destino, Ponemos el teléfono de la persona, en este caso vamos a poner todos 6, confirmamos el mismo número, también podemos cogerlo de la librería, ponemos el nombre del beneficiario, en este caso ganador, sorteo, vamos al importe, seleccionamos 50 euros, que es lo que cuesta el juego, y en observaciones ponemos lo que queramos, en este caso ganador. Juego, Pokémon, Sol. Pulsamos en Continuar y ya con esto terminamos. Ya hacemos la transferencia. Pues nada, hasta aquí el mini tutorial de hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si es así, dale a Like. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente mini tutorial. Adiós.